Hola amigos de youtube como están espero que bien en esta ocasión le traigo el cap 1 de qhps naruto era nieto de madara empecemos cap 1 naruto después de salir del bosque de la muerte caminaba tranquilo pero a sus espaldas una turba con mucha rabia de aldeanos un younin dos chunins y dos angus se preparaban para la caza de demon fox esto se hacía muy seguido naruto sin saber que el peligro estaba cerca siguió normal al pasar por un callejón fue empujado por los chunins y llegaron los demás y lo empezaron a torturar los shinobis lo usaban de tiro al blanco prueba de jutsus etcétera cuando Pensaban que estaban muertos, se fueron ya que, aunque entrenó un mes, aún era un niño. Mientras tanto, en la mente de Naruto, goteo, gotero goteo, se escuchaba, se veía a un Naruto ileso y dice, ¿dónde estoy? Y una voz dice, sigue mi voz. Él la siguió hasta que llegó a un cuarto gigante con un zorro de nueve colas y dos personas y dice, ¿quiénes son Kyubi? Dice, Yo soy Kurama o mejor conocido como Kyubi kakaki ubi grito naruto pensé que estaba sellado dentro de menma y mito dijo bajo si cachorro dijo el zorro pero solo mi chakra tienen ellos después de decir eso le contó todo lo que pasó desde el hombre enmascarado hasta el sellado naruto le dijo a kurama que no lo odiaba pero en eso uno de los hombres da un paso el hombre era castaños con unos ojos cafés llevaba dos coletas a cada lado de su cara y llevaba una ori blanco con seis magatamas en el cuello el otro era un pelimarrón tenías unos ojos onyx llevaba también un aori blanco con seis magatamas también llevaba dos coletas a cada lado de su rostro y los dos traían unas espadas y dice yo soy asura otsutsuki y él es mi hermano indra otsutsuki y somos tu reencarnación rr reencarnación Y si luego de explicarle todo a naruto le pregunta Así que Naruto si tienes que elegir con conseguir la paz a la fuerza o con amor preguntaron los dos hermanos. Naruto se calló y pensó luego de 20 segundos dijo con ninguna. ¿Qué? gritaron los dos hermanos porque el amor es buena opción pero serías muy cariñoso que una traición la perdonarías y quién sabe te matarían por la espalda. Mientras tanto con la fuerza no sería paz sino esclavitud diría Naruto. En toda la explicación dejó callados a Kurama a Indra y Asura y estos últimos pensaron. Padre tenía razón si lo mezcláramos lo hubiéramos podido logra pensaron. Indra arrepentido dijo perdón Asura, perdón Kurama, no les quería hacerles daño diría cabizbajo. No te preocupes dijo Asura me alegro gracias Naruto por decirme que no estaba haciendo lo correcto dijo Indra Naruto sonrojado dijo N no hay problema Naruto dijo Asura si dijo Naruto al ser nuestra reencarnación tendrás nuestro conocimiento y técnica serás como un semidios dijo Indra Naruto estaba con un brillo en los ojos y empezó a saltar en la alcantarilla pero antes que todo cambiaré este lugar Naruto cerró los ojos y al abrirlo se vio un bosque con las cinco aldeas Shinobis y una casa de perro gigante y una casa normal. Porque una casa de perro gigante gritó Kurama a todos les salió una gran dota de sudor y entonces Kurama dice gracias Naruto. No hay problema Kurama ni. Kurama al oír como le dijo Naruto jadeo, y dijo, Oh, y ni nos conocemos, y ya me hablas como que si me conocieras de hace 40 años a Indra y Asura, estaban con una gota con el triple de tamaño, que la casa en eso Indra y Asura, se sacuden para quitárselo estupefacto Nota del autor, perdonen, si hay cosas que están mal escritas, y si me olvido de describir a unas personas, fin Nota del autor en eso Asura se acerca a Naruto y le dice, Naruto te entrenaremos para que seas fuerte Naruto obviamente acepto. Time del cumpleaños de los Namikazes en ese tiempo Indra y Asura entrenaron a Naruto más la ayuda de Kurama. Pero si solo faltaban dos semanas como se hizo tan poderosos pensarán pues Asura puso una barrera de tiempo en la que una semana es un mes aunque hayan sido dos meses Naruto era un prodigio nato más al ser la reencarnación de Indra ni se diga. Naruto estaba en un nivel genin de élite, rosando chunin y con el poder de Kurama un medio, ya que este no lo quería controlar podía sacar cinco colas, pero a la sexta se volvería loco. hace paso el cumpleaños y Naruto desde su habitación veía todos los regalos que eran solo para sus hermanos. La mayoría decía mito y menma. Estos mencionados tenían el ego más grande que el mismo Jubi. Mientras unos tantos para su hermano prodigio Ririk, al ver a su hermano. Triste se acercó con su regalo. Rita Niki, mira, te traje un regalo. Feliz cumpleaños, dijo Naruto. Vio la caja y dijo gracias, Ri. Dijo abre latas. Naruto al abrirla vio un collar que tenía un zorro grabado y unas puntas que reflejaban sus nueve colas. En eso llegan al cuarto y lucen danzo fugaku sasuke itachi y mikot que gritan feliz cumpleaños naruto barra naruto sambarra adobe gracias dijo naruto y entonces hiruzen y ganzo se acercan y dice ten entre los dos le llevaron cinco pergaminos de cada elemento para que los aprendieran de cada elemento porque no sabían cuál tenía naruto después se oye que tocan y sasuke va a abrir y ven a shisui que dice perdón jaja me perdí en el camino de la vida al oír eso a todos se les salió una gota de sudores estilo anime después de que llegara shisui y tacho se acerca y le da un atuendo como los uchiha y shisui se acerca y le da una katana muy bonita si le preguntas a naruto llevaba un mango negro y puntas rojas en el contorno del mango era de oro tenía un gran filo hermosa y peligrosa dijo naruto en voz baja Shisui asintió y luego llegaron Fugako y Mikoto que dijeron perdón Naruto pero si te traíamos otra cosa iba a ser repetitivo así que aquí está una foto con todos nosotros Naruto vio la foto y sonrió y dijo no se preocupe mikoto san fugaku san sasuke se acerca y dice Oedoben, mira este es tu regalo de cumpleaños obviamente sasuke al terminar fue golpeado en la cabeza por mikoto e itachi gracias dijo naruto con una gota de sudor estilo anime entonces escuchan un micrófono y oyen a minato que dice señora y señores ya que estamos aquí porque celebramos el cumpleaños de mis tres hijos todos los que estaban en el cuarto salieron Minato Yama Rit al escenario Rit al subir Minato continuó ya que todos sabemos Menma y Mito tienen el chakra del demonio ya que pasa estos serán entrenado por dos de los tres legendarios Sanin Menma será entrenado por Jiraiya y Mito por Tsunade Senju y serán los próximos herederos Mito heredera Uzumaki y Menma heredero Namikaze y Rit será un candidato al Godaime quinto. Okage Tsunade es una mujer o pelirubia aunque también peliblanca una combinación de los dos, llevaba dos coletas y una camisa gris y una chaqueta verde que atrás llevaba el kaji para apostar tenía dos grandes activos, tenía pantalones negros y unas sandalias ninja estándar. Mito era pelirubia con dos coletas ojos azules llevaba una camisa roja con negro y unos pantalones negros llevaba las chanqueletas estándar ninja y menma era un pelo anaranjado ojos violetas llevaba un feo no horrible traje naranja y unas sandalias estándar ninja rit un pelirrojo llevaba una camisa blanca y unos shorts negros tenía ojos azules y unas sandalias ninja estándar todos al oír eso aplaudieron menos la familia Uchiha Danzo y Naruto. este último dijo me niego todos lo voltearon a ver naruto es un peli negro ojos onyx llevaba una camisa negra y unos pantalones ambos llevaba unos guantes como y tenía sandalias negras minato y kusina dijeron en voz baja naruto en eso naruto dice yo naruto uzumaki namikaze reto a menma namikaze y mito uzumaki todos se callaron y minato y kusina dijeron no eres muy débil pero menma con su arrogancia más alta que el jubi dice jajajajajaja como si un perdieron nos ganarías o no mito la mencionada también era muy arrogante y dices yaniki y tú qué dices rit el mencionado dijo no yo soy el menor ustedes son los herederos o sea es un asunto de clan pues bueno gente hasta aquí el cap 1 de naruto nieto de marara sin nada más que decir adiós